Buenos días. El 16 de octubre de 2017 ha sido declarado el Día de las Escritoras y desde la Biblioteca Municipal de René de Desgueva queremos unirnos a la iniciativa propuesta por la Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas para recordar el legado cultural de las escritoras del ámbito hispánico e hispanoamericano que no tuvieron un justo reconocimiento a su labor. Por eso, a lo largo del día compartiremos con vosotros breves fragmentos de textos escritos por distintas autoras, comenzando por uno de Gloria Fuertes titulado En el tute de esta vida. En el tute de esta vida yo ya canté los 40, y hasta canté los 60, que me canten los cantantes por su cuenta. En el juego de la vida yo me aposté a ser poeta, que me canten los cantantes por su cuenta. En el juego del amor yo perdí hasta la chaqueta, que me canten los cantantes por su cuenta. Yo estoy con el pueblo llano que su sudor pone en venta, que le canten los cantantes por su cuenta. Los cantantes, que cambien el ritmo, que cambien la letra, que recordar no es volver a vivir, que recordar es volver a morir. Que cambie el cantante, que cambie la orquesta, que canten al beso, que canten la risa, que cambien la letra. Gloria Fuertes, de su libro Mujer de verso en pecho, página 132. Que lo disfrutéis.